Bien, nosotros de regreso otra vez en esta transmisión del de programa El Toque del Mediodía desde San Francisco de Macorís a través de Telenor Canal 10, Canal 310 a nivel nacional, también en los Estados Unidos en el 10.14 de Óptimo Cable. Eh, bueno, muchachas, como les dije, vamos a hacer contacto con una franco macorizana que está radicada en los Estados Unidos hace muchos años y que es un orgullo. En Serie 56 nos representa en la comunicación, llevando en alto lo que es el periodismo eh, actualmente eh, es talento y periodista de la cadena Telepunto 47, donde es reportera, también es presentadora de noticias, y nos enorgullece que nos permite entrar a tu hogar en este en este caos a nivel mundial eh, que está sucediendo con el coronavirus a nuestra querida eh, eh, Bretón. Así que, eh, bienvenida a Rosalina Bretón a, a, esta, a este programa El Toque de Mediodía. Buenos días a todos. Muy buenos días, Raquel, Mayelin, Roberto. Un beso bien grande para todos ustedes. Y sí, sí eh, estamos viendo momentos difíciles, momentos diferentes. Y fíjense lo interesante de todo esto, que nosotros estamos distanciados, pero por primera vez unidos. Así es que este tipo de cosas pasan muy tristes, muy lamentables. Estamos todos confinados en nuestras casas, pero qué bueno que podamos hacer esta conexión así es que le mando un beso a mi pueblo a mi serie 56 he estado muy pendiente de todas las noticias nosotros aquí en la casa vivimos eh, monitoreando todos los programas como el de ustedes y, y, y preocupados por la situación porque acá se está viviendo un verdadero caos sabemos que las cifras aquí son alarmantes el estado de Nueva York específicamente es el epicentro de esta pandemia luego le sigue New Jersey donde yo radico y es muy preocupante pero sabemos que el epicentro de la República Dominicana, lamentablemente, es nuestro pueblo, y, y acá nos sentimos muy preocupados y muy al tanto de todos ustedes. Rosaria, Así que, sí. sí. Como no, un abrazo grande, bienvenida al toque del mediodía, un placer tenerte de verdad. Rosarina, ¿cómo ha visto el manejo por parte de las autoridades? Como, haciendo una comparación, ¿cómo se ha manejado en Nueva York y aquí en República Dominicana? Donde tú bien apuntas que nosotros como San Francisco Macorís, capital de la provincia de Duarte, pues somos los más afectados por tener la transmisión local aquí. Ya 22 personas fallecidas, 90 casos, 90 casos. Sí, Raquel, que lo que estoy viendo en este momento es que los funcionarios, una opinión totalmente personal y, y, y simplemente lo, lo que pienso, así es que por favor permítanme esto, sin, sin ningún juicio alguno, pero pienso de que en un principio las autoridades no pensaron que esto iba a ser tan grande. Entonces no se tomaron las medidas de precaución de inmediato. Si hubiese sido así, esto no hubiese crecido de la forma como, como, como ha crecido ahora. Sin embargo, en este instante, según he escuchado también en nuestro pueblo San Francisco de Macorís, ya la cuarentena es... Eh, dicen que es sugerida, pero las personas han escuchado al llamado, y eso es lo importante. Ajá, si nos quedamos en la ajá, casa, vamos a disminuir los contagios, con y es, contagios, lo, más y es lo más importante, ahora, importante mismo. ahora mismo. Así es que... Así es que... Vamos a, vamos a quedarnos, vamos a acudir a, a ese llamado, a ese me que estoy escuchando chicos, escuchando chicos, Sí. Por sí. Eso, sí, sí. Por eso, sí. Pero, pero les digo les que es muy difícil, muy difícil, difícil. Una la la es una situación que ahora que, que, nos, ahora es que, nos, tenemos que ahora nos tenemos que, nos que quedar en la casa y saber y que, es que, la es la y la que es la única alternativa, entonces muchas personas están desesperadas y dicen hasta cuándo pero eso llegará a un momento. Aquí los funcionarios dicen que el toque de queda para los negocios va a ser hasta el 15 de abril El, distanciamiento, de abril, el distanciamiento social, social, social hasta, el hasta el 30 de abril. De abril. Así es que, Así tenemos que, que tenemos que ajustarnos ahora mismo a una ahora realidad, realidad diferente, diferente y es lo mismo, es lo que, está mismo que está pasando en nuestro, nuestro pueblo. En República, en República Dominicana, Dominicana veo que ahora sí, ahora sí se está tomando muy en serio, serio y qué bueno. De qué de bueno. bueno. Me, sí, preocupa. me preocupa, sí, me preocupa porque no sé... Sí, Rosalina, eh, hemos leído, eh, incluso ahorita escuchamos al, al congresista Adrán que eh, supuestamente las elecciones en eh, el territorio americano se suspendieron, o sea, el voto físico, las escuelas y los lugares, eh, vamos a llamarlos colegios electorales en Estados Unidos, eh, se, se prohibieron. Eh, ¿Qué es cierto hay de esto? Totalmente cierto. Todo está parado. Y realmente por la seguridad pública. No, no, no es el momento para llevar a cabo unas elecciones. Tampoco sería justo para el votante ni para los, los funcionarios públicos. Inclusive uh, se hace un voto que es a través de correo. Hasta ese voto se suspendió. Eh, ahora mismo lo único que sé que se está llevando a cabo es el censo porque se puede hacer a través del Internet y la población se está censando este año. Entonces, pero todo está suspendido, incluyendo las elecciones, incluyendo los impuestos, señores, que es una cosa que jamás se había visto, eso es constitucional. Y cuando estamos hablando de que se cambie la fecha para la declaración de impuestos, es algo bastante grande y estamos hablando de una pandemia mundial, global. Así es que es una situación muy preocupante, muy difícil y, y es lo que se está viviendo aquí ahora mismo. Eh, Rosalina, Rosalina eh, felicitarte en primera instancia oh. por ser una digna representación de la mujer franco-macorizana que busca en tierras extranjeras también la oportunidad de crecimiento y poder representarnos sí. dignamente. Y también aquí en San, bueno, en San Francisco de Macorís eh, se está... Bueno, Roberto dio la información y muchos medios también y personas nos hemos sumado a la idea de que de, debiera haber eh, un cierre eh, y un 24 horas. A diferencia de esta pregunta, ¿qué tú consideras si cierran los estados para que el virus se propague menos desde tu punto de vista? Las ciudades con más contagios. Ah, en este momento, por lo menos el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Um, California, hay varios estados que han tenido que cerrar. Eh, solamente bien. los negocios eh, eh, que categorizan como esenciales, que son las bodegas, los supermercados, las farmacias, ferreterías están abiertas. El sistema de transporte público en esas ciudades específicamente está transitando en horario de fin de semana, lo que significa que hay menos trenes y buses. Pero sabemos que hay que movilizar a los empleados Esenciales Y es por eso que todavía esos negocios continúan operando. Bueno, eso, eso, ese sistema continúa operando. Entonces creo que sí ha habido una disminución en los estados donde el problema es grande, como es en, en Nueva York. Este es, este es, esto es lo que sucede. Se está estudiando de cómo los contagios son por días y luego cómo uh -huh. los contagios serán a largo plazo. Entonces aquí estamos viendo que a largo plazo habrá una disminución aquí en el Estado de Nueva York, en el área triestatal. ¿Por qué? Porque hay más exámenes, porque el gobierno federal ha dado más recursos para que sea así. Ahora, esta es la situación que están planteando los funcionarios públicos aquí en el Estado de Nueva York. Lo interesante es que vamos a poner todos los recursos donde hay el mayor problema. Ahora mismo es en Nueva York. Si nosotros cerramos todo el país, no habrá recursos para poder enviar a todos esos a estados. Así es que creo que como lo están haciendo ahora, paulatinamente tratando de, de, de, de dar los recursos donde son necesarios pienso que es la forma correcta pero quién sabe cuál es la forma correcta en este momento quién sabe si realmente esto va a funcionar así que vamos a ver creo que será cuestión de, de, de ver de ver si todo esto va a funcionar esperemos que sí el tiempo al tiempo sí Rosalina eh, eh, sobre, bien, la de, Cristina, ajá, adelante ay. gracias eh, sabemos que en Nueva York hay una densidad poblacional sumamente alta. Son miles uh -huh. los que viven en menos de un kilómetro de distancia. Uh -huh. Hay una parte de inmigrantes que se ven muy afectados y dentro sí. de esa parte muchos, los cuales su estatus migratorio es ilegal. Uh -huh. ¿Crees tú que algunos de ellos que presenten los síntomas del COVID-19, podrían atemorizarse, han uh acudido -huh. a las autoridades, porque no es un problema exclusivamente del área médica, ahí están involucrados policías y demás. claro, claro. Esa es una excelente pregunta, y por ejemplo, nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es que ponemos la información en pantalla siempre porque ahorita no es no es cuestión de quién tiene documentos o no. Ahora es un problema de salud pública. Entonces siempre estamos recomendándole y recordándole a la gente vaya si tiene los síntomas, vaya al hospital, llame a los números de emergencia, no se quede en casa, porque así como tú muy bien dijiste, vamos a contagiar a los demás. Entonces, la única forma que podemos contener el virus es, primeramente, haciéndonos las pruebas si tenemos los síntomas, sino quedándonos en casa. Entonces, el virus no discrimina estatus migratorio ni nada de eso. Y es sumamente importante que a través de, de, de todos los medios que nosotros podamos decirle a la gente, señora, si tiene los síntomas, hágase la prueba que debe ser en la casa. No hay de otra. Pero sí, ahora... Fíjense, esa pregunta me encantó porque una cosa que sucede es que el gobierno federal va a dar un estímulo económico de hasta 1.200 dólares para personas que ganen menos de 75 mil dólares al año. Lamentablemente, nuestros inmigrantes indocumentados, aunque tienen el número IT, que no tienen seguro social y que pagan sus impuestos, no van a poder recibir esa ayuda. Entonces, es triste de que esta gente, que ahora son los repartidores de comida, que llevan eh, los alimentos a las casas de la persona, que tienen que limpiar los hospitales. Claro. Esta gente que está exponiendo su está vida bien. se está viendo afectada y no, ni siquiera van a ser parte de este estímulo económico. Así es que es un tema interesante el, el de los inmigrantes indocumentados. Sí. Vamos, de nuevo, cuestión de tiempo. Vamos a ver si el gobierno federal sí. piensa en ellos ahora mismo. Ahora, una cosita también que sabemos es que el número de redadas de ICE también ha disminuido. Entonces, bueno. eso es importante porque ahorita la fuerza. Sí, sí, sí. Y también. Según dijo ayer el alcalde Bill de Blasio, el número de, de casos de, de crímenes y violencia en la ciudad también ha disminuido. ¿Por qué? Porque claro, no hay gente obviamente. en la calle. Así es que muchas cosas también, por un lado, que pueden ser positivas por este lado del mundo. Sí, eso es así. Tenía esa pregunta en carpeta sobre los estímulos. Eh, supuestamente van a llegar, eh, quizás, comienzan a llegar en el mes de mayo? O sea, la gente no lo va a recibir, como piensa de una vez. Que lo, de, de una vez. Eh, eh, Rosalina, sobre las declaraciones del presidente eh, Donald Trump, eh, que ha dicho, por ejemplo, que Estados Unidos no se puede detener y que las personas deben de continuar eh, en su trabajo. ¿Qué es cierto de esto y qué opinión eh, eh, han formulado ustedes los medios de comunicación eh, de Estados Unidos? La última información que él dio ayer es que él dejará en las manos de los estados esa decisión. Lo que recomendó fue distanciamiento social hasta el 30 de este mes, de, de, del mes entrante, del mes de abril pero lo dejó ahí en manos de los estados. Y creo que es lo correcto, porque, por ejemplo, solamente eh, el gobernador Phil Murphy en New Jersey o el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York entiende su situación. Él entiende hasta qué tiempo puede llevar la cuarentena. Así que fueron sus últimas palabras. Muchas veces la gente se confunde mucho porque se publica mucha información y la gente escucha mal, pero... Es, esa es la realidad. Si Es que ahorita lo que sabemos es que las escuelas públicas en el, en el estado de Nueva York van a estar cerradas hasta el 15 de abril y que el distanciamiento social fue lo el único mandato. También otra cosa que ayer dijo el presidente Trump es que va a estar dando. Va, va, nos tenemos que regir por las recomendaciones de los centros de control y prevención de enfermedades y todas sus directrices. Entonces dijo, por ahí, eso sí, ustedes tienen que hacer de lavarse las manos, quedarse en la casa. Claro. Eh, también hay una advertencia de viajes y está pidiendo que si usted no es un trabajador esencial y no necesita salir de los Estados Unidos, que tiene que quedarse por el mes completo. Sí, esas sí son la, la, la, la, las palabras que ha dicho el presidente últimamente. Sí hay muchos. Él a veces escribe muchas cosas por, por los medios, por Twitter y, eh, y se contradice, pero bueno, esto fue lo último que escuché ayer, <ríe> a las 7 de la noche que hablo. Bueno. Rosarina, eh, el estado de Nueva York tiene más de mil muertos, lamentablemente, en esta pandemia que está afectando a la humanidad. Eh, se ha hablado de la escasez de insumos, de mascarillas, de guantes, del kit en los hospitales, de que ya están repletos, y también la parte de la toma de muestra, sobre uh -huh. todo, ¿qué tanto han agilizado allá? Porque eso es una de las deficiencias en nuestro país, y sobre sí. todo en San Francisco de Macorís, que hay mucha gente contagiada, hay mucha gente que quiere tomarse la muestra, pero no puede porque sí, la ponen en fila, en cola, en una lista. Entonces, ¿qué procedimiento se está utilizando allá y qué tanto se ha agilizado? El gobierno federal está entregando muchos recursos. a ah, Hoy, inclusive, llegó el buque naval aquí al estado, a la, a la ciudad de Nueva York, al puerto 92, que va a ayudar. Esto es importantísimo. Esa pregunta también es tan buena, porque el buque va a ayudar a los pacientes. Hay no solamente una emergencia con esos pacientes que necesitan la prueba de coronavirus, pero también la otra emergencia es que hay personas que se enferman en casa por cualquier otro motivo que la, necesitan atención médica. Entonces, como la depresión, ah, ah, por ejemplo. La depresión. depresión y ahora... Así es. Se han, han establecido líneas para que las personas puedan llamar. Ahora mismo 6000 profesionales de la salud mental eh, fueron voluntarios para, para estar disponible y, a, y tomar llamadas. Y hay un número telefónico que lamentablemente no lo tengo, pero se lo voy a mandar por si lo quieren poner a través del programa. Pero se están haciendo muchas cosas, entonces en cuanto a los, a los, primeramente llegó el buque hoy, el buque tiene mil camas que podrá atender a los pacientes que no tienen coronavirus, esto va a ayudar muchísimo porque así esas personas que tienen situaciones importantes que necesitan tratamiento médico, pues van a poder acudir a, a un médico, número uno, entonces número dos, las ex, los exámenes de coronavirus se están escaseando, eso es una realidad, pero... Afortunadamente, por ejemplo, los departamentos de policía, donde estamos viendo ahora mismo un incremento enorme en contagios y también los bomberos, a ellos se les está suministrando exámenes por su departamento. ¿Por qué esto es importante? Porque si ellos van a las casas de personas claro. envejecientes, de personas que necesitan la prueba, entonces a ellos se, le, se les está dando la prueba y se les está dando prioridad. Y, pie, y, y no es por, por discriminar a nadie, todos somos iguales, pero ellos están en la delantera y necesitan saber y la línea de fuego están. exactamente qué es lo que está pasando. Con relación a los, a, a los exámenes para nosotros, las personas comunes y corrientes, lamentablemente tenemos que hacer primeramente este es el, el, el, el protocolo que hay, hay que llamar a tu médico decirle estos son mis síntomas luego tu médico te va a recomendar si tienes que quedarte en tu casa o si tienes que ir al médico, según la, lo que dicen los médicos, esto no lo digo yo es la, es, es la, la, la recomendación experta, 80% de los casos se curan por sí solos 20% de los casos necesitan hospitalización y un 3% de las personas llegan al cuidado intensivo entonces lo que están buscando ahora es que las personas no se vuelvan locas y acudan a los hospitales porque si no están infectadas allí sí se van a infectar entonces hay, hay, hay muchas pruebas pero hay tantas personas ahorita preocupadas de que quieren eh, tomar el examen de que quieren ver si están contagiados y ese es el problema es la preocupación si sí es una situación grande si sí es una situación que todos tememos por nuestra vida pero es momento de tomar la calma y ver si no tengo fiebre si no tengo dolor de cabeza si no tengo esos síntomas, que me duele el pecho, que tengo una tos seca, entonces déjame calmarme, déjame esperar un momentito. Pero las pruebas se están haciendo, cada vez se agregan más centros, cada vez se agregan más camas, se han hecho muchos hospitales, campañas. Ustedes pueden creer, señores, ayer eso lo, lo, lo habló el alcalde Bill de Blasio. Abrieron aproximadamente 80 camas en el parque central, en una, en una área del conservatorio del parque central para atender a pacientes de coronavirus. Entonces, sí. sí Sí, hay, hay muchos recursos, sí, pero la demanda es tan grande. Estamos hablando de, lo, de los estados más grandes de los Estados Unidos, porque es Nueva York, y luego le sigue. New, yo digo que New Jersey es el patio de, de Nueva York y con Erico también lo tenemos ahí mismo. Pero donde sí se están haciendo más pruebas y más detecciones es en Nueva York. Por eso es que estamos viendo el número mayor de casos también. Así que una situación sumamente complicada, pero yo creo que sí. Creo que, que si una persona realmente tiene ese temor de que está contagiado, va a encontrar la Gracias. forma de hacer la prueba. Bueno, eh, gracias Rosarina por, por por darnos esa luz de lo que está sucediendo allá en Nueva York y para que la gente no crea que, que, que solamente aquí en San Francisco, en República te Dominicana, estoy, estoy en los los todas países. partes. Rosarina, ah. no quiero despedirme de ti si antes eh, nos dejes con un mensaje de aliento a los franco que te están viendo porque sin lugar a dudas estamos eh, desorientados, estamos, nos sentimos eh, eh, temoros, eh, temerosos. Nos gustaría tú, eh, con tus palabras, una franco macorizana de éxito eh, en los Estados Unidos, que dé ese mensaje plasmado antes de despedirte. Lo primero, chicos, que le quiero dar las gracias, Roberto. Gracias por esta conexión. Para mí es sumamente importante llegar a mi pueblo, señores. Tengo tantos días que, que no viajo, pero... Siempre estoy tan pendiente y, y, y me duele mucho mi abuela, mis tíos, mis primos, mi familia completa está en San Francisco de Macorís. para mí es toda una preocupación enorme. Así que primero a ustedes les pido que se me cuiden mucho. Si no tienen que salir de la casa, por favor, quédense en la casa. Vamos a, a tomar en cuenta a nuestros envejecientes, a nuestros niños pequeñitos que, que no entienden la situación y que se sienten confundidos, pero papi, mami, ¿por qué no puedo salir a la calle? ¿Por qué la situación está tan difícil? Entonces siempre pienso que cuando está más oscuro es cuando está a punto de amanecer. Así que ahorita... Estamos todos confundidos, aquí en Nueva York también estamos confundidos, esto no se sabe lo que va a pasar, pueden decir que van a abrir todo el 15 de abril, sabrá Dios, sabrá Dios y los contagios se van a disparar de un momento a otro, pero vamos a esperar en Dios, Dios nunca nos va a abandonar, si nosotros realmente somos creyentes y sabemos que, que ahí arriba existe un Dios, todo va a llegar de un momento a otro a la normalidad. Así es que tenemos que ser pacientes, creyentes, no, a, no irnos a los supermercados y comprar absolutamente todo, porque luego vamos a dejar a otras personas sin, sin, sin su suministro. Así es que vamos a ser pacientes, vamos a ser cautelosos y vamos a confiar que todo va a estar bien. Pero la única forma de nosotros reducir los contagios es quedando, quedándonos en casa. Y mucha gente dice, ah, pero para, para por ejemplo, yo, no tengo, yo tengo que salir, pero no, no es fácil. Y, y hay personas que tienen que salir porque son médicos, porque son enfermeras. Y he escuchado mucho, señores, esto que dicen, es mi llamado. Yo tengo que ir, tengo tengo que ir al hospital, pero si no tienen lo, lo, lo, los guantes, si no tienen las mascarillas, sí, si no te necesario. puedes proteger, no vayas, porque luego tu familia va a sufrir un contagio que no era necesario. Así es que si van a salir, protéjanse y vamos a esperar que todo esté bien. Y gracias, gracias, gracias por esta conexión tan especial. De verdad que gracias. me siento muy feliz de haber hablado, hablado con usted, Roberto, te quiero. Gracias, Rosalina. Sabe que, que te queremos mucho y siempre te Gracias, muchachos. en contacto y apoyamos no. porque eres un orgullo de... República no, ustedes República. son un orgullo. Sí. Gracias, bueno, gracias por esto. De verdad, los quiero muchísimo. Bueno, gracias, Rosalina Bretón, eh, quien es eh, periodista, eh, reportera uh -huh. y presentadora de noticias de la cadena eh, Telemundo 47 en la ciudad eh, de Nueva York. Nosotros vamos a un corte eh, porque en breve vamos a ampliar todo lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís eh, muchos temas que tocar, Raquel Mayelin y, y Veloz. vamos al corte y regresamos con más aquí en el toque del mediodía gracias Rosarín, bye Raquel, bye Mayelin lo quiero, provecho igual bye chicos.